¿Qué tal, estimados seguidores de Aldia.com.es? Estamos desde el centro forense del cantón Quevedo. En estos momentos eh, ya nos acaban de informar que llegaron los restos de la pareja asesinada al ingreso del cantón Mocache, en la vía Quevedo-Mocache. Eh, la mañana de hoy, bueno, una pareja de jóvenes fue hallada muerta al ingreso del cantón Mocache. Se conoce que los nombres de estas de estos jóvenes, pues eran Robin Isaías Zambrano Loor, de 21 años, y Génesis Eduarda Matamoros Guamán, de 22 años. ¿no? Ellos eh, fueron encontrados sobre la calzada sin signos vitales. Y bueno, estamos acá en la morgue de Quevedo. Han llegado algunos compañeros, amigos de las víctimas. Eh, están, bueno, dolidos ¿no? por la situación, consternados, porque jamás se imaginaron pues, que esto iba a ocurrir a personas, a seres queridos. Bueno, por el momento se conoce que los familiares están realizando toda la documentación necesaria para realizar la debida autopsia necropsia a los cuerpos. Por tal motivo no se encuentran en, la, en el centro forense, pero ya han llegado algunas, algunos amigos, conocidos de los chicos. Se dice que uno de los chicos, en este caso el varón, no, era estudiaba en la universidad. Todavía se desconocen cuáles fueron los motivos de que estas dos de estos dos jóvenes fueron asesinados. La Policía Nacional pues, está realizando las investigaciones del caso. Está Ya pues asistió al lugar, recoger todas las evidencias físicas, indicios balísticos, es lo que se encontró. Así que se presume que haya sido eh, sicariato. ¿no? Este es el panorama, amigos, en el centro forense de Quevedo. ¿no? Está... Eh, ...la situación, el dolor de las personas, de los amigos... ...en este caso que conocieron a estos dos jóvenes... ...y por el momento pues ya están llegando los... ...los familiares aquí hasta el centro forense del Cantón Quevedo. Amigos, es la información que tenemos a esta hora... ...desde el centro forense de Quevedo... ...pues donde dos jóvenes fueron mortalmente asesinados... ...mortalmente baleados la mañana de hoy... ...al ingreso del Cantón Mocache. La policía está realizando las investigaciones, como les dije, en el lugar se recogieron indicios balísticos... ...y por tal motivo pues, se presume que se trate pues, de un sicariato. De todas maneras, eh, bueno, vamos a esperar lo que diga la Policía Nacional, pues las jóvenes pues, estaban en el sitio muy temprano, casi a la madrugada... ...y habrían sido amedrentados y luego pues baleados... ...lamentablemente se dice que fue un vehículo... Se, ...se vio, no, testigos en el lugar... ...que fue un vehículo con cabinas color negro... ...un vehículo de cabina negro que llegó al lugar... ...y es lo que se conoce, ¿no? hasta el momento, como les dije... ...la Policía Nacional realiza las investigaciones... ...ya los familiares estarán llegando al centro forense... Y bueno, esta es la situación, este es el panorama, amigos, lamentable. Eh, lo que está ocurriendo ya serían 26, 27 muertes violentas en el Cantón Quevedo. Así que hay que cuidarse, mucha precaución al momento de, de hacer salir de pronto a realizar un evento, a algún evento en particular, a divertirse con amigos. No exponerse mucho en las madrugadas, en las noches, porque la situación delictual está terrible, está insoportable, insostenible aquí en el cantón Quevedo. Son 27 muertes violentas en lo que va del año, solo en el distrito Quevedo-Mocache. Amigos, es la información, vemos que por acá ya llegaron, pues, parecer eh, parte de la DINASET. Bueno, aquí ya vemos que ingresaron, al parecer son agentes de la DINASEC, del Departamento Especializado de Delitos contra la Vida, de aquí del distrito Quevedo de Mocachi, supongo van a hacer las debidas investigaciones, sus pericias ¿no?, frente a este caso. ¿no? El, el asesinato, el crimen, se, se dice que ocurrió a las 4 de la mañana de hoy. Es lo que se conoce y como a las eh, bueno cinco más o menos ya se alertó a la Policía Nacional donde hicieron pues, las debidas pericias para hacer pues en estos momentos el levantamiento del cadáver y en estos momentos pues se encuentran las investigaciones. Es la información, amigos seguidores del día, estamos desde el Centro Forense del Cantón Quevedo, donde ya llegaron los restos de los dos jóvenes que fueron asesinados esta mañana, esta madrugada de hoy, 10 de marzo del 2022. Bueno, así es amigos y señores del día, los eh, fallecidos respondían a los nombres Robin Isaías Zambrano Lor, de 21 años, y Génesis Eduarda Matamoros Guamán, de 21 años, según Amigos de los Occisos. Eh, estarían, ellos vivían pues en la parroquia 7 de octubre, de aquí del Cantón Quevedo. Se desconocen eh, los motivos, las causas de por qué estaban en ese lugar tan de madrugada. Por eso, pues, la Policía Nacional, pues, como vimos, ya ingresó el departamento de DINASET a hacer las debidas pericias, ¿no? Supongo que va a recoger eh, buenos testigos, testimonios de, de, de, de familiares. Se conoce que uno de los chicos, pues, estudiaba la universidad y es hasta el momento eh, la información preliminar que nosotros podemos dar a conocer, ¿no? Es la información, amigos, señores del día, gracias por estar sintonizados. Nos vemos en una próxima ocasión.